Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal. Eh, Llevamos sin grabar vídeo, una enchufa las luces y un mongolo, un segundo, enchufa las luces. Esto da otro mood, otro mood así al escenario. Me falta poner algo allá atrás para tapar un poquito los cables, pero por lo demás está todo perfecto. Llevo mucho sin grabar vídeo mirando a cámara y hoy os traigo un vídeo, bueno, uno, no sé cuántos voy a traer, os voy a traer varios, bastantes, muchísimos, porque mi canal ahora, aparte de Valorant, como ya sabéis, se va a centrar bastante en el nuevo Call of Duty, en el Warzone y sobre todo también en el modo MZ, a no ser que sea una absoluta basura. Porque los que ya me conocéis y conocéis mi canal sabéis que me encanta Tarkov, y me encanta Call of Duty y me encanta Valorant. Valorant no lo voy a dejar de lado, aunque jugaré bastante menos porque me tiene un poquito cansado. Tarkov lo he abandonado completamente porque ninguno de mis amigos juega y yo solo me da bastante cague. Pero de DMZ tenemos esta gran unión de juegos, por así decirlo, de modos que van a ser muy parecidos. Vamos, por así decirlo, es un Tarkov de Call of Duty. Así que vamos a tener muchos vídeos de DMZ, eh, de meta de armas de Warzone, eh, de clases. Y en este vídeo, ya que llevo jugando más de 100 horas al modelo Warfare 2, tengo casi todas las armas leves al máximo, tengo nivel máximo en la cuenta, eh, tengo todo lo que queréis saber para saber cuál es la mejor configuración de gráfica de este juego, pues os traigo eso, os traigo cuál es la mejor configuración gráfica. Antes de empezar todo esto, voy a comentar un poquito cuáles son las especificaciones de mi ordenador. Sé que es un ordenador de gama alta, me lo acabo de comprar hace dos semanas, porque lleva 10 años con el mismo ordenador y por eso no subía vídeo ni hacía directo, porque mi ordenador con 10 años ya no podía tirar casi ningún juego. Así que decidí comprarme un ordenador nuevo y aquí estamos con mi ordenador nuevo. Tengo un Ryzen 7 de 5600X, no sé qué cojones quiere decir eso. Y una NVIDIA 3080 o 3070 Ti, ¿vale? No sé si es 70 o 80, eso no lo sé 100%. Y para que os hagáis una idea. Pero está jugando al Model Warfare 2 hasta hace una semana con los mismos ajustes en un PC con un i5 y una 1040. Y va alrededor de, sin hacer directo y sin estar grabando, alrededor de 80-70 FPS. Que está bien, chicos, no está mal, hostias, pensar que es una, un ordenador que tiene 10 años y que tire, eh, por así decirlo, el sistema de Warzone a 70-80 FPS grabando y haciendo streaming, es, está bien, yo no le veo ninguna queja. Con este ordenador sí que es verdad que estoy jugando últimamente a Model Warfare 2 alrededor de, si estoy en streaming, 170-180 FPS, así que espero un Warzone ir mínimo a 144 o a 120, una cosa así, estaría yo bastante contento con ello. Lo bueno que tenemos en este vídeo, o bueno, en este vídeo, en este caso, es que tenemos el modo este nuevo de invasión, el modo guerra, que dicen que se va a asemejar bastante la calidad de FPS eh, al Warzone. Lo malo que tenemos es que la actualización que han sacado hoy, por la mañana, de, de Warzone, eh, ha bajado bastante los FPS. Esto no quiere decir que vaya a seguir así, ¿vale? Porque si la actualización... Yo jugué ayer... Ayer martes jugué al Call of Duty y me iba lo que digo, 180, 190, incluso había tirones a 200 FPS eh, fijos casi. Hoy sí que voy a menos FPS por la nueva actualización y mucha gente se está quejando y creo que Activision, una bueno, Activision no sé si es... Bueno, Call of Duty está al tanto de ello O sea que lo más posible es que de aquí a unos días en adelante Este problema la arregle. Igualmente os voy a dar la mejor configuración posible Podéis poner el vídeo en velocidad rápida Tenéis abajo la línea del tiempo para ir al momento exacto donde queréis ir Porque yo sí que es verdad que me lo voy a tomar con calma Y voy a explicar punto por punto Porque mi configuración no va a ser igual a tu configuración Simplemente voy a decir las cosas que podéis cambiar ¿Vale? Para que entendáis las cosas Sin más dilatación de ano Que me ahogo, coño Dentro vídeo bueno, pues ya estamos dentro del juego, ¿vale? Ya voy a enseñaros todos los ajustes que tengo yo puesto. Como veis, ya tenemos aquí preparadito el DMZ y el Warzone. Así que voy a enseñar... Uy, no, no, no te salgas, no te salgas. Todos los ajustes, no voy a ver ningún corte aquí ni nada. Simplemente voy a enseñar uno por uno. Vamos a ir a gráficos, que es lo que voy a enseñar. Además, a veces se me reinicia, no sé sea, qué va a estar bien, porque os voy a enseñar absolutamente todo punto por punto, ¿vale? Como podéis, tenemos siempre pantalla de completa exclusiva. Si, si hacéis streaming y necesitáis poner sin bordes, pero vais a perder FPS, quiero avisarlo. Eh, 3060 Ti tengo, no 3070 Pensaba yo que era 3070 eh, Resolución de pantalla, la que tengáis en vuestra pantalla Siempre, intentar no jugar estirar en este tipo de juegos Porque no es como Counter Strike o Valorant Que vais a notar un tirón de FPS Bueno, sí, pero al ser mapas tan grandes vais a perder Muchísima visibilidad, o sea que no lo recomiendo Siguiente, calidad Mira, se me ha quitado todo, ¿vale? Aquí siempre recomiendo adaptativo por Fidelity Cast, este de mierda ¿Cómo se llame? Eso es, AMD Fidelity Cast Ok, Esto ya decidís, recomiendo yo entre 70 y 100 Lo que vosotros queráis, a mí me gusta 75 Os metéis a un mapa y probáis Es el contraste, es como se ve el juego Se te contrasta más el juego para que se vea mejor calidad Esto siempre recomiendo Tenerlo al 100, pero aquí es donde viene Una de las cosas importantes para conseguir más FPS De 80 a 100 podéis jugar lo que queráis Cuanto menos, más FPS Cuanto más, menos FPS Cuanto menos pongáis, peor se ve el juego Cuanto más pongáis, mejor se ve el juego Sencillo, yo lo pongo en 100 porque mi ordenador Tiene para tirarlo pero de 80 no bajéis, eso es lo único que os digo. No bajéis, por favor. anti -analyzing. vienen De fábrica viene fílmico. Quitaros el fílmico y poneros el T2X porque es que se, mirad la diferencia en las imágenes, ¿vale? Sí que se ven unos puntitos con el SMA T2X, pero en zonas muy concretas de los mapas y no son casi notables. O sea, que no los recomiendo. Esto sí que... Podríais jugar, pero... Mínimo recomendaría normal Porque es lo que hace que los bordes no se vean tan, tan, tan, tan fuertes Los suaviza los bordes Entonces, si queréis, podéis dejarlo en bajo Si os da igual verlo súper, súper contrastado O si queréis tenerlo, pues subir un poquito más Pero yo lo tengo en alta, ¿vale? Escala de memoria de vídeo Esto recomiendo al máximo Y como mínimo, 80, ¿vale? Si hacéis streaming en vuestro ordenador No tira, a bajarlo hasta 80 Porque esto es lo que hace Elijo un porcentaje de la VRAM Para cada último de Warfare 2 O sea que mi ordenador está utilizando El 90% de la VRAM para jugar, el otro 10% lo utilizo para streamear, entonces si tengo un ordenador muy grande, ¿vale? muy tocho, con mucha capacidad de VRAM, no hay problema, pero si tenéis menos, yo lo bajaría hasta 80, incluso 75, cuanto más bajéis esto, peor os va a ir el juego de fluido, no de calidad de imagen, esto es fluidez, texturas, vale. aquí esto se viene lo normal, vale. vais a ver a todos los jugadores profesionales ponerlo muy baja, como veis, cambia muchísimo, esto da un impacto de FPS muy grande y un impacto visible no se nota demasiado. Así que yo directamente lo voy a bajar a muy bajo porque es que realmente estoy jugando en alto y de muy bajo a alto no lo estoy notando. Como he dicho, estaba jugando con mi otro PC muy bajo y no noto la diferencia de gráficos. Si queréis, si tenéis ordenador de sobra, ponerlo en alto normal donde queráis. Pero esto da un impacto de FPS muy fuerte, ¿vale? El filtrado anisotrópico de, de texturas. Esto es lo podéis ver la diferencia aquí. Mejora la claridad de las texturas. Esto yo lo tengo quitado siempre, o en bajo, lo que pasa que se me ha reiniciado los ajustes. Esto en bajo, ¿vale? El nivel de detalle cercano, bajo también. El de lejano, bajo también. Distancia de visibilidad de elementos en el terreno. Esto yo pondría largo porque este vídeo es para Warzone, ¿vale? Yo lo tengo ahora para Modern Warfare y los mapas son pequeños. Entonces, esto lo pondría en largo. Para partículas, todos los que venís de modo eh, Warzone 1, sabéis que esto es en alto. Y nivel calidad de partículas, recomiendo alto también. Aunque no tiene un impacto muy grande, como podéis ver. O sea que yo lo dejaría en alto impactos de bala y sprites esto yo depende si jugáis mucho con los sprites y os gusta ver los impactos de bala lo pondría o no pero esto como veis lo bueno es que tenéis todo aquí abajo en esta barrita entonces podéis ver el impacto que tiene no tiene nada de impacto o sea que decidid lo que queráis los shaders bajo detalle del terreno no memoria del terreno mínima y streaming de texturas no caída de streaming como lo hemos quitado lo ponemos en bajo por si acaso caída volumétrica también lo quitamos de las físicas no y cáusticas del agua tampoco. Esto simplemente son ondas de luz. Porque esto en el modo Warfare 1 creo que no está en el Warzone 1. No. Son por rayos, ondas de luz que se producen en el fondo del mar. Como podéis leer, es un coñazo. La sombra, yo siempre lo tengo todo en bajo. Me parecen sobrantes algunas sombras. Y es que no se nota. Eso. Es negro, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea que el negro se va a renderizar casi igual en muy bajo que en muy alto. O sea que yo lo dejaría todo lo que tenga que ver con sombras e iluminación en muy bajo. Sí que los reflejos en pantalla, si os gusta jugar a un juego con mucha calidad y tenéis un ordenador que lo tire, pues lo podéis subir porque son, pues yo qué sé, los reflejos que os da el sol, los reflejos que hay en, la, en los cristales. Da una calidad de imagen bastante más bonita. Pero esto ya tiene más impacto y, pues si lo subes, no se nota demasiado, ¿eh? Mirad, es que no ponen impacto medio, pone. Siguiente, efecto de postprocesado. Aquí es donde mucha gente se suele equivocar, ¿vale? Muchísima, muchísima, muchísima. Este es el caso que tenéis que saber con esto. Estaba leyéndolo, perdón, que me he quedado callado. NVIDIA Reflex de baja latencia. Si tenéis buena gráfica, sí. Si tenéis buen procesador, sí más aumento. Ya está. ¿Vale? Punto. El no, no lo pondría. O sí, o activado en aumento. Si no estáis seguro que es mejor, o pensáis que están a la par, sí. Siempre sí. Activado en aumento no, porque a veces te meto unos tironcillos que a mí no me gustan. Profundidad de campos por supuesto quitado, el desenfoque por supuesto y el del arma también por supuesto el grano de película, en Warzone 1 la gente se lo ponía a veces al 0.20 ¿no? yo lo quito tío a mí me da encima con lo que os he dicho antes de aquí que a veces salen puntitos en pantalla ¿dónde está? el SMA T2X yo quitaría los granos de película porque entre grano de película y en algunas zonas que se ven puntitos por el anti aliasing yo quitaría absolutamente todo el grano de película Vale, ver, facilísimo esto también. Campo visual, yo lo pongo siempre al máximo, vosotros como queráis. Esto es preferencia. Lo que sí que recomiendo es campo visual, apuntar con la vida afectado y del arma ancho. Acordados, ancho. ¿Por qué? qué pasa si ponéis ancho? Sentís menos cuando disparan el movimiento del arma y sentís menos todo. Porque al ser una visión ancha, si la visión es estrecha y os están disparando y tenéis, ¿cómo se dice? Estremecimiento. El arma veis que se mueve más. Si lo tenéis ancho, lo veis menos. Entonces podéis manejar mejor los récords y podéis mejor... todo, ¿vale? Esto no sé por qué lo tengo así, movimiento todo menor, ¿vale? Todo, todo, todo, todo, todo menor. Esto lo tengo así, campo visual de, del vehículo también en ancho, ¿vale? Y poco más habría que tocar aquí. A ver qué os puedo enseñar. Aquí, bueno, amplificación de bajos, lo recomiendo siempre. Escuchéis mucho mejor los pasos, porque los pasos es un rango bajo del juego. Entonces se van a escuchar mejor. ¿Y qué más os puedo enseñar? Interfaz. Vale, aquí podéis... Si queréis poner lo que tengo yo aquí arriba, FPS. Y la GPU... la. En algún lado, ¿eh? Por aquí, telemetría, ¿vale? Porque mucha gente no lo encuentra Solo he sea, tenido que explicar al piro Que es un gilipollas Vais a telemetría Le a mostrar más Y iréis, contador de FPS Y temperatura de la tarjeta gráfica Si queréis poner más cosas Pues yo que sé el día De, de datos, la latencia Pues lo ponéis Yo con esto me sobra Así que yo creo que no os voy a decir nada más Voy a esperar a que salga esta vaina A disfrutarlo esta tarde A viciarme desde las 7 Hasta que el cuerpo aguante Y nada eh, Nada más que deciros Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un like Y nos vemos en un próximo vídeo Bastante pronto Seguramente mañana